En la actualidad, en Rusia, las generaciones de la comunidad cosaca consideran a Mikhail Solojov como uno de los personajes trascendentales en la historia de su pueblo. Gracias a sus obras, se preservaron valiosos detalles de la tradición y la cultura cosaca, valores y costumbres que el mismo escritor absorbió en el seno de su familia, durante muchos años las obras de Sholokhov formaron parte de programas de estudio y conocimiento obligatorios en Rusia. Actualmente, su obra sigue siendo muy valorada más allá de consideraciones políticas o temporales. Su estudio ha regresado al temario obligatorio ruso después de una breve ausencia. Hoy leemos el cuento... El Corazón de Alyoska Y ya damos comienzo, esperando sea de tu agrado. El Corazón de Alyoska Un cuento de Mikhail Sholokhov. Dos veranos seguidos... La sequía había dejado negros los campos de los mujiks. Dos veranos seguidos que un fuerte viento soplaba del este, desde las tierras kirguisas, agitando las espigas enrojecidas y secando los ojos de los mujiks fijos en la abrasada estepa, las lágrimas punzantes del mujik. Tras el viento venía el hambre. Alioska. Se la imaginaba como un hombre grande y sin ojos. Caminaba por los descampados, buscaba con las manos en los caseríos y aldeas, estrangulaba a la gente. Sus sarmentosos dedos se aprestaban a aplastar el corazón de Arioska. A Arioska le había quedado un vientre abultado, los pies hinchados. Apretaba con el dedo su pantorrilla violácea y en un principio se le formaba un hoyo blanco. Luego, poco a poco, alrededor del hoyo le aparecía como unas ampollas y el lugar donde apretó era invadido por una sangre de rosa. Las orejas de Ariosca, la nariz, los pómulos, la barbilla quedaban cubiertos por una piel tirante que no podía ser. Más, y la piel era como una corteza seca de cerezo. Sus ojos se habían hundido tanto que las órbitas parecían vacías. Alioska tenía 14 años. Hacía cinco meses que no veía el pan. Alioska se hinchaba de hambre. Una mañana temprano en la que, si virca en flor expande al pie de las cercas su olor empalagoso a miel, cuando las abejas se columpian ebrias en sus flores amarillas y cuando la mañana, bañada por el rocío, resuena con un silencio transparente, Aliosca, tambaleándose en los embates del viento, llegó a duras penas hasta la zanja. Jadeante la cruzó con gran esfuerzo y se sentó junto a la cerca. La alegría le producía un dulce mareo, en la garganta se le hizo un nudo de ansia. La cabeza le daba vueltas porque, al lado de sus pies, inmóviles y azulencos, yacía el cadáver de un potrillo todavía caliente. La yegua del vecino estaba preñada. En un descuido de los dueños, el toro de la dula le había dado una cornada abriéndole las tripas. La yegua había mal parido. El potrillo estaba allí, al pie de la cerca, todavía caliente, envuelto en el vapor de la sangre. Aliosca, sentado, con las palmas huesudas apoyadas en el suelo, se reía, se reía. Trató a Liosca de levantarlo entero, pero le fallaron las fuerzas. Volvió a casa y cogió un cuchillo. Mientras llegó a la cerca, en el lugar donde estaba el botrillo se habían amontonado los perros que se peleaban y arrastraban por la tierra polvorienta los trozos de carne sonrosada. De la boca, contraída, se le escapó un grito. A tropezones y agitando el cuchillo, corrió hacia los perros. Reunió un montón todo hasta el último trozo del intestino y, en varios viajes, lo llevó a su casa. Aquella tarde, una indigestión de aquella carne fibrosa produjo la muerte de la hermana menor de Aliosca, una niña de ojos negros. La madre quedó largo rato echada de bruces en el piso de tierra. Cuando se levantó se volvió hacia Aliosca y dijo, moviendo sus labios con horceriza, «Cógela de los pies». La levantaron. Aliosca de los pies y la madre de la risada cabecita la llevaron a la zanja y la cubrieron de una leve capa de tierra. Al día siguiente, el chiquillo del vecino vio a Liosca que se arrastraba por el sendero y dijo, hurgándose la nariz y mirando otra parte, —¡Aliosca! Nuestra lengua ha mal parido y los perros se comieron el potro. Aliosca guardó silencio, apoyado en el portón. Y a vuestra niuarca los perros la han desenterrado de la zanja y le han comido las entrañas. Alioska dio la vuelta y se alejó sin decir nada ni mirar atrás. El chicuelo, saltando sobre un pie, le gritó mientras se alejaba. «Nuestra madre dice que los que entierran sin pop y fuera del cementerio se los comen los diablos en el infierno. ¿Oyes, Alioska? Pasó una semana. Las encías de Alioska empezaron a supurar. Por las mañanas, cuando para calmar las náuseas del hambre masticaba unas cortezas resinosas, los dientes se le movían y bailaban y un espasmo le oprimía la garganta. La madre, que llevaba tres días sin levantarse, murmuró —¡Alioska! ¡Ve a coger unas hierbas al huerto! Las piernas de Aliosca parecían dos prisnas. Él las miró recelosamente y se echó de espaldas. El dolor que le atravesaba las encías le obligó a alargar las palabras. —No puedo ir, madre. El viento me tira al suelo. Ese mismo día, Polka, la hermana mayor de Aliosca, vio que una vecina rica, a la que llamaba Macarchija, se disponía a ir al otro lado del río a escardar. Siguió con la mirada el pañuelo amarillo que se alejaba por entre los huertos y, saltando por la ventana, se metió en la casa. Acercó un barquillo al horno, metió la cabeza en él y se dio un atracón de la sopa de col que encontró en el puchero. Los trozos de patata los sacó con los dedos. Con el estómago lleno. Se quedó dormida tal como estaba, con la cabeza descansando en el horno y los pies apoyados en el banquillo. A la hora de la comida volvió Marca Chia, que era una mujer robusta y mal genio. Al ver a Volca lanzó un chillido, con una mano agarró los pelos revueltos de la muchacha y con otra, que había empuñado una plancha sin despegar los labios, golpeó una vez y otra vez en la cabeza, en la cara, en el pecho, hundido y sonoro. Desde su patio Liosca vio a Macarchija que, después de asomarse a mirar, sacaba polca arrastrándola de los pies. Las faldas se le habían subido a Polka por encima de la cabeza, el pelo barría el polvo y dejaba en el patio un rastro de sangre. A través de la cerca de mimbre, sin pestañear, Alyoska vio que la Maharchikha tiraba polca un pozo viejo y echaba apresuradamente tierra encima. De noche, el huerto se ve invadido por el olor a tierra húmeda, a ortiga y por el embriagador aroma de la dormidera. A lo largo de la cerca, medio desvencijada, los lampazos montan su guardia perpetua. Es de noche. Aliosca ha salido al huerto y mira largamente al patio de la Macarchija. Los ventanucos cubiertos de placas de mica, las salpicaduras de la luna en el ramaje desmelenado de los huertos y se acerca silencioso al portón de la Macarchija. Al pie del granero resuena una cadena y gruña al perro atado a ella. «¡Cállate, cerco, cerco, cállate!» Juntando los labios, Aliosca lanza un leve silbido y el perro se tranquiliza. Aliosca no se dirigió al portillo, sino que saltó a la cerca y a tientas, arrastrándose, llegó hasta la cueva, cubierta de hierbajos y ramas. Con el oído atento quedó a la escucha del ruido de la cadena. La cueva no estaba cerrada. Levantó las tablas y encogido bajó la escalera. Aliosca no vio cuando la macarchija salía de la cocina de verano, recogiéndose la camisa, llegó a saltos hasta el carro que había en medio del patio, sacó de él una estaca y se dirigió hacia la cueva. Asomó la desgreñada cabeza por el hueco, mientras Aliosca, con los ojos turbios y cerrados, sin oír otra cosa que los fuertes latidos de su corazón, sin tomar aliento... Bebía la leche guardada en un jarro. —¡Ojalá que sea tragante! ¿Qué haces ahí, hijo de perra? El jarro, convertido en una pesa de plomo, se escurrió de los helados dedos de Aliosca y se rompió en mil pedazos al chocar con el borde del último peldaño. La macarchija cayó hecha una pelota en la cueva. Sin el menor esfuerzo, Levantó a Aliosca agarrándole por las axilas y con los labios apretados, salió al callejón, cogió al amparo de las cercas hasta el río y tiró el cuerpo desmadejado en el fango de la orilla junto al agua. Al día siguiente era la Trinidad. El suelo de la casa de la Macarchija estaba cubierto de ajedrea y de hierba de la Virgen. A primera hora había ordeñado a la vaca y la había echado a la dula. Sacó del arca la pañoleta de colorines de flecos, se la puso y se encaminó a ver a la madre de Aliosca. La puerta de San Juan estaba abierta de par en par. Del cuarto, sin barrer, salía un olor pestilente. Entró la madre de Aliosca, estaba en cama, con las piernas encogidas y con la mano se resguardaba de la luz. La Macarchija se presignó devotamente ante el icono ennegrecido por el humo. «Buenos días, Anísimovna». Silencio. Anísimovna estaba con la boca torcida. Las moscas formaban negras manchas en sus mejillas y volaban con sordo zumbido entre sus labios. La macarchija dio un paso hacia la cama. —Madrugas muy poco, querida. Venía a preguntarte si quieres vender la casa. Ya sabes que tengo una moza en edad de casarse. Quería buscarle un sitio para cuando se presente el yerno. —¿Pero me oyes? Le tocó la mano y sintió que un frío punzante la abrazaba. Lanzó una exclamación y quiso escapar de la muerta, pero en la puerta estaba Liosca, más blanco que la cera. Permanecía agarrado al marco todo manchado de sangre y de fango del río. —¡Estoy vivo, tía! ¡No me mates! ¡No lo haré más! Anochecía. Aliosca caminaba a través de las calles engalanadas con los rizosos tapices de polvo a través de la plaza. Pasó a lo largo de la valla semi de la iglesia, buscando la sombra. Cerca de la escuela, bajo las ceñudas acacias, se tropezó con el pop. Este salía de la iglesia, encorvado por el peso de un saco de pastelitos y carne en salazón. Aliosca Torciendo los labios pidió con voz ronca Una limosna por el amor de Dios Dios te socorrerá Contestó el pop Que siguió su camino encorvado y Enredando los pies en los faldones de la sotana A la orilla del río En los cobertizos y graneros de ladrillo había trigo La casa era de techumbre de chapa en la oficina número 32 del comisionado de Abastos del Don. En uno de los cobertizos había una cocina de campaña y dos cosecitos de dos ruedas con cajas de munición, junto a los graneros, pasos y los aguijones sucios de las bayonetas, la guardia. Aliosca aguardó a que el centinela estuviese de espaldas y se introdujo en uno de los graneros. Por la mañana había visto que entre las rendijas salía el trigo como un chorro amarillo. Tomó un puñado de duro grano y masticó con avidez. Una voz a sus espaldas le hizo volver a la realidad. —¿Quién anda por ahí? —¿Yo? —¿Quién eres? Aliosca —¡Sal! Alioska se puso en pie, cerró los ojos y se tapó la cara con las manos a la espera del golpe. Así permanecieron largo rato. Luego una voz bondadosa gruñó. —¡Ven conmigo, Aliosca! ¡Tengo trigo cocido! Aliosca pudo ver unas gafas de cristales sucios que cabalgaban en una nariz encorvada y una sonrisa que no tenía nada de enfado. El de las gafas caminaba a largos pasos, con unas piernas tan largas que parecían zancos. Aliosca le siguió entre tropezones. En la oficina, la segunda puerta de la derecha del pasillo ostentaba esta inscripción Comisario político Sinitsin. Entraron El de las gafas encendió una lamparita de aceite Se sentó en un taburete abriendo ampliamente las rodillas Y alargó a Alioska una escudilla de trigo cocido En la que echó aceite de girasol se quedó mirando cómo se movían las mandíbulas de Alioska y cómo le subían y bajaban los músculos de la cara al masticar. Luego se levantó y cogió la escudilla. Aliosca la agarró por el borde con sus dedos cubiertos de verrugas, Gritó, sacudiendo la cabeza. —¿Te da pena que coma más avaricioso? —No me da pena, cabeza de alcornoque, pero si te hartas podrías reventar. Apenas había amanecido cuando Liosca se presentó en el patio de la oficina de Abastos. Se sentó en los rotos peldaños del portal y, dando diente con diente, aguardó hasta la salida del sol a que rechinase la puerta con la inscripción «Comisario político Spinistin. Y en el umbral aparece el de las gafas. El sol había cruzado por encima de los cobertizos de ladrillo cuando el de las gafas se levantó. —Salió al portal y arrugó la nariz. —¿Eres tú el que huele mal, Alioska? —Quiero comer —gruñó Alioska y miró el de las gafas de abajo arriba. —Ahora haremos unas gachas, pero hueles que apestas, Alioska Popovich. Alioska explicó en tono sencillo y práctico. —La Macarchija quiso matarme. Ahora tengo calentura y me han salido gusanos en la cabeza. El de las gafas palideció. —¿Te han salido gusanos? —Sí, en la cabeza me pica mucho. Aliosca levantó el puñado de cáñamo que le cubría, echó un pegote de sangre y el de las gafas miró la herida redonda bordeada de pus. En la parte de dentro vio las cabezas aguzadas de unos gusanos blancos y lanzó un gemido inclinándose por la barandilla del portal. Alioska cobró ánimos y dijo «Mira, sácamelos con un palito y en el agujero echa petróleo. Con el petróleo se morirá, ¿no crees?». El de las gafas hurgó con un palito aguzado sacando de las heridas los escurridizos gusanos mientras que Alioska enseñaba los dientes y daba patadas en el suelo lazos de amistad se establecieron desde entonces entre ellos. Cada día, Aliosca se acercaba a la oficina de abastos y comía una escudilla de gachas de avena aderezadas con aceite. Comía mucho y con avidez. Y siempre sentía en él, inquieto, una mirada cariñosa e inquisitiva. Al otro lado del camino... Más allá del muro que formaba el maíz con sus crujientes mazorcas... ...el centeno acabó de perder la flor. Las espigas se llenaron con un gran grueso y cerúleo. Todos los días Ariosca sacaba... ...pastar a la estepa por junto a los campos de cereal... ...los caballos de la oficina de abastos. Sin trabarlos los dejaba sueltos por las laderas cubiertas de ajenco y de estipa. De penachos grandes y grises y él se acercaba al centeno. Los tallos, ya muy altos, se apretaban acogedores, ofreciendo un lugar, y Aliosca se tumbaba con cuidado procurando no aplastarlos. Echado sobre sus espaldas, desgranaba las espigas en la palma de la mano y comía hasta de aquel grano suave, henchido de una leche blanquecina. Un día... Alioska sacó los caballos a la estepa. Durante largo rato anduvo alrededor de una yegua, Guita, tratando de quitarle los cardos de la crin y de limpiarle la piel de las cortezas que le cubrían. El animal enseñaba los ennegrecidos dientes, tratando de morderle y de darle una cos. Alioska consiguió agarrarla de la cola cuando a sus espaldas oyó una voz. —¡Hola, Alioska! —Basta de hacer el vago. ¿Quieres venir a trabajar conmigo? Te daré la comida, bueno, y también el calzado. Aliosca soltó la cola de la yegua y volvió a la cabeza. Iván Alexeyev, un rico del pueblo, le miraba sonriente. —¿Quieres colocarte de criado conmigo? Te daré de comer bien, lo que se dice una buena comida, leche y todo lo demás. Sin pararse a pensarlo, contento de encontrar trabajo, y pan, Alioska dijo «Acepto, Iván Alekseví. Conforme, preséntate con tus cosas esta tarde». Y la camisa desteñida de Iván Alekseví se perdió entre los maizales. Al que está desnudo le cuesta poco vestirse. Le basta con apretarse el cinturón. Alioska no tenía a nadie en el mundo. Todos sus bienes eran unas piedras. Todo cuanto poseía había sido vendido antes de la muerte de su madre a los vecinos. La casa, por nueve puñados de harina. Las dependencias, por un poco de mijo. El huerto lo había comprado la macar chija por un jarro de leche. Lo único que a Liosca le quedaba era el chaquetón del padre y las remendadas botas de fieltro de la madre. La dula volvió del campo y Alyoska se dirigió a la casa de Iván Alexeyev. Sobre el terlit que la dueña había extendido junto a la cocina de verano, toda la familia se había reunido a cenar. Alyoska sintió que hasta él llegaba el olor a carne de cordero. Tragando saliva se quedó a la espera, mientras hacía una pelota de la gorra y pensaba si por lo menos me hiciese sentar la dueña a cenar con ellos. Pero la mujer no era de esas trazas. Sin cesar de hacer ruido con los pucheros, gritó. —¡Otra boca más que has traído! Comerá más de lo que trabaje. Dile que se vaya con Dios, Iván. En los tiempos que corren no lo necesitamos para nada. —¡Calla, mujer! —Sin rechistar, haz lo que se te dice. Iván Alexeyev se limpió la barba con la manga de la camisa. La conversación no pasó de ahí. Alioska estaba acostumbrado al trabajo. Con su madre iba ya al campo desde los siete años, sabía guiar la yunta y retorcerles el rabo de los bueyes. A dormir se quedó en el cobertizo. Aquella misma noche... Se acercó el amo y le dijo, echando una bocanada de aire que apestaba cebolla, «Escucha, hijo de perra, si se te ocurre fumar aquí te retorceré el pescuezo con mis propias manos. Mucho cuidadito». «Yo no fumo, tío». «Pues mucho ojo». Se marchó. Aliosca no podía conciliar el sueño. Lo mismo le ocurrió la segunda noche. Después del trabajo en el campo le dolían los brazos y las piernas. Se sentía molido y el sueño no venía. Al tercer día, muy de mañana, se acercó a la oficina. El de las gafas estaba levantando en el portal, entre carraspeos y resoplidos. —¿Dónde te has perdido, Alexei? —Me he puesto a trabajar. —¿Con quién? —Con Iván Alexeyev, que vive a la salida del pueblo. —Está bien, hermano, acércate esta tarde. Hablaremos de esas cosas. Por la tarde, después de abrevar a los animales, Alioska se dirigió a la oficina. El de las gafas estaba buscando entre sus libros. ¿Sabes leer, Alexei? —Estudié en la escuela parroquial. Sé firmar. Ven conmigo. Siguieron pasillo adelante. En la puerta del fondo había escrito con tiza algo extraño que Aliosca no pudo entender. «Club de la UJCR». El de las gafas entró. Aliosca le siguió con paso tímido. En el cuarto, una pieza de reducidas proporciones había retratos y una bandera de un rojo desteñido. Varios muchachos conocidos leían en voz alta un folleto. Volvieron la vista al oír el chirrido de la puerta y de nuevo quedaron agrupados en torno a la mesa, atentos a la lectura. Alioska se reunió en los que escuchaban. Se trataba de las normas a seguir cuando alguien contrataba a un bracero y de otras muchas cosas. Cuando Alioska volvió del club era ya medianoche. Durante largo rato dio vueltas en la manta hecha un andrajo sobre la que se acostaba. Apuntaba el día, y la luna, en cuarto creciente, seguía mirándole fijamente a los ojos. Iván Alexeyev decía a Alyoska, «A ver si trabajas deprisa, hijo de perra. A la primera vez que te vea que haces el vago te echaré a la calle, y entonces a ver si revientas». Alyoska trabajaba en la siega heno y en la trilla, cuidaba a los animales. Mientras tanto, Iván Alexeyev, con las manos metidas en el cinturón de paño rojo, se paseaba por el patio dejando ver una ligera sonrisa. Un día de fiesta le interpeló el vecino. «Buenos días, Iván Alexeyev. Buenos días». «¿Ha perdido la poca conciencia que te quedaba? ¿A qué te refieres? A lo que estás haciendo». Hacer trabajar a Aliosca como si fuese un caballo Vas a conseguir que reviente el muchacho Acabarás por cargar con ese pecado Cuídate de tus cosas, vecino Y no metas la nariz en las ajenas ¿Sabes lo que te digo? Que te vayas con... Le volvió la espalda al vecino Y se alejó con continente grave Balanceándose al dar la vuelta al cobertizo, lanzó una retaíla de furiosos juramentos. De momento hasta que las cosas cambiasen, trataba de ocultar lo que llevaba en lo más íntimo de sus pensamientos. A partir de entonces, procuró hacer cuanto mal pudiera al vecino, un campesino pobre que no tenía ni siquiera un caballo. En cuanto veía que la miserable vaca de este se metía en sus tierras, se la llevaba y la tenía atada dos días enteros sin darle de comer. Y a Alioska todavía le cargó más de trabajo y al menor descuido le zurraba la badana. Alioska pensó en quejarse al de las gafas, pero no lo hizo. Temeroso de que Iván Alexeyev le pusiera en la calle, se cayó. Durante las noches cortas y calurosas bajo el entramado del cobertizo mojaba la almohada con el amargor de las lágrimas y todas las tardes, en cuanto acababa de dar de beber a los animales por la era, escondiéndose tras las cercas corría hacia el club. Allí encontraba siempre al de las gafas. Este sonreía mirándole por encima de los sucios cristales y le daba unas palmadas en la espalda. Un domingo, Alioska llegó al club, más temprano que de costumbre. La reducida habitación estaba de bote en bote. Todos iban armados con fusiles. El de la gafa llevaba al cinturón la funda de una pistola, sujeta con un cordorcillo tenrado, y una cosa brillante que parecía una botella. Al ver a Alioska, se acercó sonriente. Una banda ha aparecido en nuestro distrito, Alexei. En cuanto se presenten en el pueblo, ven a defender el club. Alyoska quiso preguntar detalles, pero no, no había mucha gente y no se atrevió. A la mañana siguiente, mientras estaba engrasando a la secadora, vio que el amo salía de la cocina de verano y se dirigía hacia él. El corazón le dio un vuelco. El amo venía segijunto y se tiraba de la barba. No creía haber incurrido en falta, pero Alioska tenía miedo al amo, siempre dispuesto al castigo. Se acercó a la segadora. —¿A dónde vas por las noches, canalla? Alioska permaneció mudo. El bote de aceite con el que estaba engrasando la máquina le temblaba entre los dedos. —Te pregunto que a dónde vas. —¿Al club? ¿Al club? ¿Eh? —¿Y esto no lo has probado nunca, hijo de mala madre? El puño del amo cubierto de unos pelos amarillos era pesado como una maza. Descargó un golpe en la nuca de Aliosca que cayó de bruces sobre las aspas de la trilladora. Le pareció que un haz de chispa brotaba de sus ojos. —Eso se tiene que acabar, de lo contrario puedes largarte de aquí. No quiero de ti ni el rastro. Mientras aparejaba los caballos a la segadora, el amo no cesó de gruñir. Lo tomé por pura lástima y él se junta con esos granujas. Pondrán otras autoridades que saldrán en defensa de este miserable. Si te acercas otra vez por allí, te daré una paliza que te dejará recuerdo para toda tu vida». Los dientes de Ariosca eran escasos y grandes, pero su corazón era sencillo, jamás había guardado rencor a nadie. Su madre acostumbraba decirle, cuando yo me muera, Ariosca, no sabrás defenderte. Los polluelos te cubrirán de estiércol. ¿A quién ha salido? Tu padre tenía un genio que le hizo dar con él en la mina. Nada le arredraba. —Tú dejas que los chicos te peguen y más tarde te pegarán todos. El corazón de Aliosca era bondadoso. No guardaba rencor ni siquiera al amo. ¿No le daba un trozo de pan? Aliosca se levantó y descansó unos instantes. El amo puso de nuevo en juego el puño. Al caer sobre la segadora había vertido el aceite. A trancas y a barrancas pasó el día. Alioska se tumbó sobre la manta y se tapó con la cabeza la almohada. Se despertó de madrugada. En la calleja resonaban unos cascos de caballo que dejaron de oírse delante del portón. Se oyó la anilla del portillo, unos pasos, y alguien llamó a la ventana. «¡Patrón!» dijo a media voz. Alioska aguzó el oído, crujió la puerta y apareció... Iván Alexeyev. Durante un buen rato estuvieron guchicheando. Hay que darles un pienso a los caballos. Llegó hasta el cobertizo. Alioska levantó la cabeza y vio que dos hombres vestidos con sedos capotes hacían entrar en el patio sus caballos ensillados y los ataban en la barandilla del portal. El amo y uno de ellos se dirigieron a la era. Al pasar por delante del cobertizo Iván Alexeyev, se asomó y preguntó en voz baja. «¿Duermes, Alioska? ¿Estás dormido?» Alioska se acurrucó y lanzó un leve ronquido por la nariz. Siempre atento, levantó ligeramente la cabeza. «Es un chico que vive conmigo, no este fiar». Cinco minutos después rechinó el portillo de la era. El amo traía una abrazada de heno, seguido de uno de los desconocidos, que hacía resonar el sable y se enredaba en los faldones del capote. Las voces llegaron a Aliosca roncas y apagadas. «¿Tienen ametralladoras? ¿De dónde las van a sacar? Hay dos secciones de rojos en el patio de la oficina, nada más. Bueno, también están el comisario político y los pesadores. Mañana medianoche os haremos una visita. Estamos reunidos en el bosque Casenni. Los degollaremos a todos y conseguiremos dar un golpe de sorpresa. Cerca del portal le rinchó un caballo. El otro desconocido del capote gritó colérico. «¡Cállate, maldito!» Se oyó el ruido de un fustazo y el repiqueteo de los cascos del animal. Al amanecer empezaba a barrer las sombras cuando del patio de Iván Alexeyev salían los dos jinetes y, al trote corto, se alejaban por el camino del bosque Kassenni. Por la mañana, Alyoska apenas y probó bocado. Permanecía quieto sin levantar los ojos. El amo le miró receloso. —¿Por qué no comes? —¿Me duele la cabeza? A duras penas aguardó que el desayuno terminase... Procurando no ser visto, se acercó a la era, saltó la cerca y, al trote, se dirigió a la oficina. Como una ráfaga de viento, se metió en la habitación del comisario político Stalissin, Cerró la puerta y se detuvo en el umbral, apretándose con las manos el corazón que le repiqueteaba como un tambor. «¿De dónde vienes, Alioska?» Confusamente, Alioska contó la visita que el amo había tenido aquella noche los fragmentos de la conversación que había escuchado. El de las gafas escuchó sin decir una sola palabra, luego se puso en pie y dijo cariñosamente a Alioska «Espérame aquí», y salió. Así estuvo Alioska, como cosa de media hora, en el cuarto del de las gafas. En la ventana zumbaba enfadada una avispa. En el suelo se removían los mechones de la luz del sol. Al oír en el patio unas voces, Alioska se asomó a la ventana. En el portal estaba el de las gafas y dos soldados rojos, entre los cuales se encontraba su amo, Iván Alexeyev. La barba de este último temblaba y sus dientes no cesaban de saltar. —Es una denuncia de alguien que me quiere mal. Eso se verá. Nunca había visto a Alyoska así el de las gafas. Sus cejas se habían juntado y tras los cristales de las gafas sus ojos tenían un brillo duro. Abrió la puerta de un granero. Se hizo a un lado y dijo severamente a Iván Alexeyev. —¡Entra! Encorvándose, el amo de Alyoska desapareció en el granero. La puerta se cerró de golpe a sus espaldas. —¡Fíjate bien! Así y así, luego de esta manera y de esta. Y la vaina sale despedida, así se coloca el cargador. Rechina el cerrojo del fusil bajo la mano del de las gafas. Mira a Aliosca por encima de los cristales y sonríe. La oscuridad se extendió sobre el pueblo como un charco de pez. Los soldados rojos permanecían cuerpo a tierra en la plaza. A lo largo de la tapia de la iglesia... Junto al de las gafas se encontraba Ariosca. La correa de su fusil despedía un penetrante olor a cuero. La culata estaba húmeda del relente de la noche. Hacia las doce, a la salida del pueblo cerca del cementerio, ladró un perro, luego otro, y a continuación, de súbito, los oídos se llenaron con el retumbar de los cascos de los caballos. El de las gafas rodilla en tierra apuntó al otro extremo de la calle y gritó, «¡Compañía! ¡Fuego!» Al otro lado de la tapia, el eco repitió en frase confusa y rápida. «¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!» Aliosca, accionó el cerrojo en dos tiempos. La vaina salió despedida y de nuevo escuchó la ronca voz del mando. «¡Compañía! ¡Fuego!» Al otro lado de la calle se armó un coro de imprecaciones, de disparos, de relinchos de caballos. Alioska prestó atención. Sobre su cabeza se oían unos zumbidos molestos. Una bala se fue a estrellar en la tapia. Una barra por encima de la cabeza de Aliosca salpicándole de ladrillo. Al otro lado de la calle se veía en vez en cuando un resplandor de un fogonazo. El desordenado galopar parecía alegarse. El de las gafas se puso en pie de un brinco y gritó —¡Seguidme! Echaron a correr. A sentía en la boca una sensación de amargo y seco. El corazón no le cabía en el pecho. Al llegar al otro extremo de la calle, el de las gafas tropezó en un caballo muerto y se cayó. Aliosca que corría junto a él, vio que dos hombres delante de los rojos saltaron muy cerca y cruzaron el patio. La puerta se cerró de golpe. Resonó un cerrojo. —¡Ahí están! ¡Dos se han metido en la casa! —gritó Aliosca. El de las gafas, cojeando después de la caída, llegó a la altura de Aliosca. Rodearon el patio. Los soldados rojos se ciñeron tras la tapia del cementerio, tras los húmedos groyeceros y a lo largo de la cuneta del camino. Desde las ventanas de las casas, tapadas con almohadas, empezaron a disparar. Entre tiro y tiro se oían roncas imprecaciones. Luego todo quedó en silencio. El de las gafas y Aliosca estaban juntos. Poco antes del amanecer, cuando una húmeda oscuridad se deslizó remolinada por el huerto, el de las gafas sin levantar la voz gritó. —¡Eh, vosotros! Si nos rendís echaremos una granada. Dos tiros contestaron desde la casa. El de las gafas hizo una seña con el brazo. —¡Sobre las ventanas! fuego una descarga seca y rasgada otra y otra protegidos por las gruesas paredes de barro los dos de la casa disparaban de tarde en tarde pasando de una ventana a otra aliosca tú eres más bajo que yo acércate por la cuneta hasta el cobertizo y lanza esta granada a la puerta de lo contrario tardaremos en cogerlos aquí de esta anilla tira y lanza «¡No te entretengas, porque te mataría!» El de las gafas desenganchó del cinturón aquella cosa que parecía una botella y la entregó a Aliosca. Encorvado y apretándose a tierra húmeda, Aliosca se acercó. Arriba, sobre la zanja, las balas segaban los hierbajos y le regaban con las gotas frías del rocío. Al llegar al cobertizo tiró de la anilla y apuntó a la puerta, pero la puerta chirrió, se estremeció, se abrió de par en par. Dos hombres cruzaron el umbral. El primero de ellos llevaba en brazos una niña como de cuatro años. A la luz incierta del amanecer se distinguía claramente la mancha blanca de su camisa de lienzo. El segundo traía los calzones de cosaco empapados de sangre. Con la cabeza colgando, se detuvo agarrándose al marco de la puerta. —¡Nos rendimos! —¡No disparéis! vais a matar a la niña! Alioska vio que de la casa salió una mujer que se puso delante de la niña con intención de protegerla. Mientras que no cesaba de gritar y de retorcerse las manos, miró hacia atrás y se encontró con el de las gafas que se incorporaba hasta ponerse de rodillas. Su cara era más blanca que la cal. Sus ojos se volvieron a un lado y a otro. Alyoska comprendió que era lo que debía de hacer. Los dientes de Alyoska eran grandes y espaciados y las personas de dientes espaciados poseen un corazón blando. Así solía decir la madre de Alyoska. Se echó sobre la brillante granada parecida a una botella y se tapó la cara con las manos. Pero el de las gafas se acercó a Aliosca de un salto, lo apartó de una patada, agarró con la boca torcida la granada y la arrojó a un lado. Un instante después sobre el huerto se elevaba una columna de fuego. Aliosca oyó un estruendo horroroso, un grito de lamentación del de las gafas y sintió que algo olía a azufre. Le quemaba el pecho y sus ojos se cubrían de una niebla. Espesa y punzante Cuando Alioska recobró el conocimiento Lo primero que vio fue la cara del de las gafas Ahora, de rosa, después de las noches de insomnio. Trató Alioska de levantar la cabeza Pero un doloroso pinchazo le hirió el pecho Lanzó un gemido, rió «Estoy vivo, no he muerto» «Y no morirás, Alioska» —Ahora no puedes morirte. Mira. En la mano del de las gafas había un carné con el número. Lo acercó a los ojos de Alyoska y leyó. —Alexei Popov, miembro de la UGCR. ¿Comprendes, Alyoska? A un dedo del corazón se te quedó el casco de granada. Ahora te hemos curado. Que tu corazón siga latiendo para el bien del poder de los obreros y campesinos. El de las gafas apretó la mano de Ariosca, y Ariosca, tras los cristales turbios empañados, vio algo que jamás había visto antes. Dos lágrimas pequeñas, como plata, y una sonrisa temblorosa y torcida. Fin